Me termina el, más el nivel más difícil ¡Ay, oh, Dios! Vaya plan Bueno, ya está hecho Ya está hecho, sí, eso digo yo Tengo que daros las gracias Tengo que daros las gracias por eso Estuvimos un rato a los segundos y ya luego terceros Pero vamos, que es una, es una pasada es una pasada Y si no está Grefen en directo estará Rubius, o sea que es tontería Sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor. Sí, señor, let's fucking go! Let's go! Let's go! Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo para esto, tío. Esto, Esto tío. ¿Sabes que tanto tiempo para esto, tío? Me lleva tanto tiempo para esto, de verdad. No se nada. Me acabo de funar al p... pajarito, tío. Me la acabo de funar. Me la acabo de funar. Oh. Oh. Oh. Joder. Joder, tío. Joder. Joder. After a mental breakdown. Vamos a contar intentos. Ay. Vamos a, Vamos a restarle uno, perdón, porque le he dado sin querer. 8553 8553 8553 6765 Esto da, esto suma 15 Esto suma 3 15.318 Creo que sí Uf. Esto es mi mayor logro sin duda esto es mi mayor logro sin duda y va a ser mi mayor logro durante mucho tiempo Una cosa que recuerdo es que hace varios años Le prometí a mi madre que me iba a pasar esto En el vídeo cuando me pasé Bloodbath Mi madre decía ahora por el siguiente nivel Y puse entre paréntesis y yo tagarazo Mamá, he tardado cuatro años pero ha merecido la pena la espera, créeme Señoras y señores, este es el Good Ending Este es el Good Ending que merecíamos Este es el Good Ending que merecíamos Esto es el Good ¡Ending! Vamos a poner el GG Pajarito Funadito Top 25 stream